Guy es el único animatrónico que lleva ropa la cual es un short que para mí lo hace ver muy sexy y los hombres lo adoran. Por la mayoría de los hombres Guy es considerado el único animatrónico que es muy sexy y está claro, tiene unas curvas que cualquier hombre quisiera. Se rumora que Guy es el animatrónico que se usa para ocasiones especiales como los cumpleaños. Y finalmente, Guy. Es un animatrónico que es casi del mismo tamaño que Guy, solo redujeron unos cuantos centímetros y se nota muy claramente. Además, te hace. Pa, pa, pa, pa, pa. La para, para, para, ya llegó el Guy. La, la, la, la, la, ya llegó el Guy.